Así lo informó el doctor Ángel Federico Garabot, director regional de Salud Pública Luego que las enfermeras paralizaran sus labores por 24 horas En los hospitales de San Francisco de Macorís, Senoví y Tenares Demandando mayor personal y otras reivindicaciones Bueno mira, ayer un sindicato de los cinco que hay más o menos de enfermeras Es que tenía ayer un paro, eh, que es el sindicato de Sinatrae eh. Eh, en el San Vicente y creo que en el Hospital de San Luis. Eh, hay unos reclamos que hacen, pero que es inherente esos reclamos a todo el, a todo el recurso humano. Y eso está en los trámites que se han hecho, porque eso es a raíz de las pensiones que hubo de más de 6 mil trabajadores de la salud, tanto médicos, enfermeras y técnicos. Y lo que se ha es canalizado todas esas inquietudes y todas esas recomendaciones en Santo Domingo. Lo que hay que esperar que el proceso siga como está establecido, porque Santo Domingo tiene conocimiento de todo esto e incluso ya hay unos compromisos hasta donde sea eh, del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud con esos temas. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.